Bueno, acá me haciendo una preguntita, amigos. ¿De dónde los enviamos? Bueno, estamos en el área de fabricación en Zumba de Alzate, Estado de México. Con toda confianza. Pueden venir a visitarnos si les queda cerca. Si en caso de que no, prácticamente sería por envío. ¿Va? Bueno, este, mire. Tenemos diferentes modelos. Enviamos por medio de paqueterías. En caso de que están muy lejos, muy retirados de nosotros, enviamos por paqueterías. Eh, sería por FEDES, tendrían que pagar un envío Nosotros le empacamos acá Nos dan sus datos, hacen su pago Y se los enviamos a cualquier parte de la República Mexicana Estamos en Ozumba de Alzate, Estado de México Ozumba de Alzate, Estado de México Quieren venir a visitarnos con toda toda confianza eh? Ya que contamos con los moldes de estireno Esos son los que están ahí en la pared para vaciado los moldes de polietileno que son estos tipo piedra y en 3D también que es modelo pirámide tenemos los de PET son estos también contamos con más de 150 modelitos sí, entre ellos también estamos trabajando lo que son rosetones unos moldes que van para la lámpara Sí, que son estos, hay muchas personas que ya lo reconocen ¿sí? estos moldes son los que hacen las piezas en yeso y ya los pegan en los lapones donde van los focos estos también los tenemos a la venta ¿sí? tenemos la fachaleta tipo piedra que es esta tenemos un disinfín de modelos si sí, tenemos a veces promociones pueden aprovechar pueden aprovechar amigos con toda confianza compras seguras compras seguras y envíos también seguros si sí, enviamos a toda la república mexicana acá les voy a presentar algunos modelitos politileno sí, muy preciosos que hacen esos diseños eh, tenemos cursos Acá mismo en nuestra este, nuestra plataforma de TikTok. Ahí vais a nuestro perfil, vaya a nuestro perfil, tenemos cómo se fabrican esos hermosos diseños, cómo se utiliza. Si están cerca de nosotros también les podemos vender las piezas ya hechas, ya hechas prácticamente ya pueden ser. Hechas. Con toda confianza pueden hacer su compra. Con toda confianza pueden hacer su compra.